Nos encontramos en los entrenamientos de los campeones nacionales, los Tigres del Licey, y me encuentro con el gerente a cargo, el gerente eterno, el señor Fernando Ravelo para Licey TV. Vamos a estar conversando con usted sobre todo eh, de la buena asistencia que ha habido en el día de hoy de muchachos jóvenes y también una convención de veteranos. ¿Cómo lo califica el día de hoy esta convocatoria, Fernando? Bueno, yo creo que estamos muy contentos como Licey, yo llamé a Manny de inmediato, al gerente, le expliqué la buena cantidad de, de jugadores que, que asistieron, sobre todo lanzadores. Eh, los que hecho tú sabes que no son muchos y de todas formas se presentó el que cogimos en el draft Mercedes este año. Eh, hay 27 lanzadores, un grupo de veteranos importantes, otro grupo de lanzadores jóvenes, otros que vinieron y no pudieron participar de la práctica porque salieron en la lista de fatiga extrema y tenemos que esperar que que se resuelva esa situación, o sea, si lo van a permitir no lo van a permitir más adelante, entonces no pueden participar ni siquiera en la práctica con nosotros pero en general, en general, yo creo que ha sido una buena asistencia para el primer día, a partir de mañana y pasado, se siguen integrando porque hay personas que no han llamado, que vienen del interior jugadores que van a seguir integrándose Hablando de la fatiga extrema, eh, sabemos que siendo realistas, la mayoría de esos jugadores tienen ya un tiempo que no accionan en el béisbol invernal dominicano por la misma razón, pero también dentro de esa lista, hay nombres que sí han accionado, sobre todo el año pasado, ¿cuál que de eso será los que más afectará al Licey, de los nombres más sonoros que están en este, este año en la lista? Bueno, tú sabes que, como tú dices, muchos de esos son jugadores que de ninguna manera iban a arrancar jugando. O sea, era está en esa lista. Erebal juega y después decide él pedir su permiso y termina jugando los playoffs. Y como quiera su equipo Anaheim, este año va a estar en, en el playoff. Eh, entre ellos, esos es unos los jugadores que uno menciona. Están eh, lanzadores como Nueci, que siempre ha lanzado aquí, que siempre viene. Tal vez un poquito más adelante tendremos. Eh, o sea, casi todo. Hay 27, 25, como casi 22 jugadores nuestros que están lo que más uno le, le, le, le choca son jugadores que ya tienen dos o tres años de, con nosotros como Mazara, que ya tienen un par de años firmados, que pensamos que este año vamos a poder tener la oportunidad de darle, la, darle unos cuantos turnos, sobre todo arrancando la temporada, que salieron en esa lista ahora que hay que negociar con su organización a ver si nos permiten eh, utilizarlo al principio, sobre todo cuando nosotros podemos darle la oportunidad de que juegue Así es, eh, había un reto el año pasado del sótano a ser campeones, ahora de ser campeones, a repetir, obviamente todo el mundo quiere ganar el campeonato ¿Se sintieron satisfechos sobre todo con las elecciones en el draft de los jugadores de cuadro interior ¿Era eso realmente lo que el Licey necesitaba Para seguir compitiendo ya para esta temporada? Yo creo que el staff nuestro Ha hecho un gran trabajo en elección Mira, yo, yo tal vez lo que voy a decir Suena raro, nosotros el año pasado cogíamos de primero Y este año cogíamos de cuarto Pero creo que hubo un par de cambios Que nos permitieron coger dos rondas más Que son dos peloteros extra Entre las rondas primera, cuarto y quinto que yo creo que nos hizo tal vez hacer un mejor draft inclusive este año que el año pasado. O sea, estamos muy contentos, el grupo de jugadores, son jugadores premium, cuando la gente dice, bueno, ¿por qué tanto shortstop? Shortstop y centerfield son de las posiciones premium del béisbol. Que hay catchers, nosotros no, habían cuatro catchers en todo el draft, cogimos uno. Pero en realidad yo creo que nos hemos fortalecido muchísimo en esa área del medio, donde esperamos que, que en algún momento esos muchachos les permitan jugar y puedan demostrar por qué los escogimos en el draft tan alto, o sea, para que vean su talento. Y estamos muy contentos, yo creo que el staff salió de ese día emocionado, porque cuando tú haces un alistado de una cantidad de jugadores, y si tú coges la gran mayoría de ellos, claro. no importa la ronda que sea tú hiciste tu trabajo, porque eso es lo que nosotros queríamos coger, o sea que en general eh, fue muy muy buen draft Ya para finalizar, eh, porque el sol está aquí tan agradable, está buenísimo, está buenísimo toda la gente de Licei TV que nos ve, sabe que sí, nosotros estamos disfrutando año, totalmente ¿no? y la gente de la prensa que nos acompaña <risa> Fernán, ¿cuándo entonces se integraría ya en Mani Acta a las prácticas? ¿Hasta hasta cuándo sería su, su labor aquí? Aunque siempre está relacionado con el equipo, como asistente no, y demás. Mani, Mani, Mani llega, Mani llega el día 25 Y el 26 arrancamos las prácticas Ya de todo o sea, el, el equipo completo ¿sí? Hay un grupo de jugadores de posición que querían venir hoy pasa a Nosotros le pedimos que no lo hicieran Porque queremos dar el espacio Para eso lo estamos haciendo pitchers y catchers De que los pitchers tengan su tiempo Que son los que necesitan más para ponerse en forma Y que tengan su tiempo solo y menos, menos distracción con los otros Pero ya el 26 man está integrado eh, él anunciará ya de adelante Los refuerzos que están contratados Ya creo que hay unos cuantos lanzadores que se pueden mencionar que son Atkins, que regresa Delgado, Ando Delgado, Panamá, yo creo que puede hacer gran ayuda, hay un Washu, un nombre rarísimo, creo que Ya, le, le dijeron que le iba a poner Washi le vamos a poner, de, uh, a Wachi, van a poner <ríe> para que Luisito Bertano tenga tanto otro problema, y también viene John Lannan, que es un lanzador zurdo abridor de sí, mucha experiencia, zurdo que también nos va a ayudar, esos son los cuatro mencionados que más o menos se puede, pero ya de en adelante llama el gerente se encargará la semana próxima de dar todos los datos de fecha, de llegada ah, casi todos llegan temprano bueno, y es cuestión de días para que Manny se integre y para que también los otros nombres que faltan por mencionar eh, salgan a la luz. Seguimos con más del Licey TV en los entrenamientos de los campeones nacionales, los Tigres del Licey.